¿Qué tal, queridos amigos? Feliz miércoles para todos, un día en la presencia de Dios. Vamos a iniciar nuestra jornada con la oración, conectándonos con el Señor. Hagamos de nuestro día un día agradable a Dios, porque vivimos en su presencia. Señor Dios, en tus manos nos ponemos. Bendice nuestra vida, nuestra familia, bendice nuestro trabajo. Amén. Hoy miércoles vamos a meditar San Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. En el sermón de la montaña dijo Jesús a sus discípulos, no piensen que yo vine a desvirtuar la ley y los profetas, no vine a desvirtuarlas, sino a darles todo su valor. Se lo aseguro, antes dejarán de existir el cielo y la tierra, que deje de cumplirse una sola letra o coma de la ley. Por eso el que suprima uno solo de los mandamientos más pequeños y así lo enseña a los demás, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A veces en el camino espiritual tendemos como a confundirnos, el Señor nos habla del amor, entonces pues creemos que ¿no? pues todo es amor y a veces hasta con tantas, con tantas cosas, con tantas confusiones, pues hasta, no, hasta ni entendemos qué es el amor. Y entonces al final se vuelve todo un desorden y el Señor nos deja claro que Él no ha venido a, a quitar la ley, lo que ha venido es a darle la plenitud de la ley. ¿Y cuál es la plenitud de la ley? Amar. San Juan va a decir, si usted dice que ama a Dios y no cumple los mandamientos, es un mentiroso. Guardar la ley es la evidencia concreta de que amamos a Dios. Y cuando cumplimos la ley por amor, por amor a Dios, realmente estamos llevando a plenitud la ley. Que El Señor todo por eso nos bendiga, nos guarde Feliz día para todos mis queridos hermanos.